Se habla mucho de la reducción del efectivo, del boom de los criptoactivos, de los pagos digitales, pero ¿cuál es la diferencia entre dinero digital, dinero virtual y criptoactivos? Cuando hablamos de dinero digital, estamos hablando de un medio de intercambio monetario a través del ciberespacio. Por ejemplo, cuando realizamos una transferencia electrónica de un banco a otro, o cuando hacemos una compra con tarjeta de crédito o con código QR estamos usando dinero digital. Dicho en otras palabras, el dinero digital es el dinero real expresado en la web. Ahora, cuando hablamos de dinero virtual, también estamos hablando de una forma de intercambio a través de la web. Sin embargo, este no es exactamente dinero real. Aquí clasificamos ese dinero que vamos acumulando en los videojuegos, por ejemplo. Sirve para avanzar en el juego, pero no tiene validez en el mundo real. No podemos hacer mercado con este dinero. Es algo así como los billetes de Tío Rico para mi generación. Otro contexto donde se usa el dinero virtual es cuando se asocia a plataformas específicas, tales como los puntos de supermercado, que solo son válidos para las compras en ese supermercado. Ahora, cuando hablamos de criptoactivos, estamos hablando de un dinero que se basa en principios de criptografía para garantizar una transacción segura. Se diseñó gracias a la tecnología blockchain y se puede usar como una moneda de cambio o como un depósito de valor. Lo que lo diferencia del dinero digital es que no está directamente respaldado por un banco central, por un gobierno o por una mercancía. Es el caso de Bitcoin o Ethereum, por dar algunos ejemplos. En fin, existen muchísimas más formas de clasificar el dinero. Sin embargo, sí es importante que tengamos en cuenta qué es lo que estamos manejando cuando hacemos una transacción por Internet.